El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Hola a todos. De nuevo con ustedes aquí en TV TVNCTV. New York hoy. New York es otra cosa. Continúa la crisis en Haití. Quiero hablar con ustedes de ese acontecimiento. La última noticia sobre el particular caso de Haití. registra Rey Guevara magistrado Rey Guevara quien advierte que potencias que saquearon Haití no pueden echarles el problema a los dominicanos. Ha planteado con sobrada razón el magistrado Rey Guevara que Haití se torna como un gravísimo problema para los dominicanos. Y hay ironía de la vida. Es precisamente el magistrado Rey Guevara uno de los hombres que creó el mayor de los problemas a la República Dominicana con el caso de Haití. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, afirmó que las potencias que saquearon Haití y que han estado tumbando y rompiendo gobiernos allí, tienen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucional y social que afecta a a ese país caribeño y no pueden pretender, dice el magistrado, echarle el problema a la República Dominicana. Todos recordarán la forma como Milton Rey Guevara se manejó cuando se le entregó la documentación a una cantidad enorme de haitianos y cómo hicieron hasta lo imposible por cerrar puertas históricas a gente que había entrado desde Haití a la República Dominicana y que había incluso procreado hijos. Ahora, ese mismo hombre se la canta y se la llora, pero no da una solución meridiana para resolver el problema que tienen los dominicanos y que no comienza ahora, viene de lejos. Rey Guevara dijo, esas potencias, refiriéndose a las demás potencias que han incentivado el caos, han fracasado en Haití y ante la dimensión extraordinaria de los problemas actuales, que no nos pidan que resolvamos el problema de Haití, que no nos pidan campamentos de refugiados aquí. Nosotros no vamos a aceptar eso como dominicanos. «Ellos tienen recursos y pueden ayudar a resolver el problema de Haití», ha dicho el magistrado Rey Guevara. Ah, qué bien. Ahora él es un desentendido cuando él es parte de este problemazo que tenemos adentro. Él sabía que Haití tenía ese inconveniente porque él conoce muy bien los batelles dominicanos. Tuvo que ver desde muy joven con las contrataciones de haitianos para las zafras cañeras. Y ahora se quiere lavar las manos como pilatos, dejándole el problema al país, cuando todos sabemos que el problema de Haití es un caos que cada día crece, crece y crece más en la República Dominicana. De ahí que todos tenemos que estar atentos y que nadie venga ahora, a pintarse de santurrón, cuando ha sido parte histórica del problema que tienen los dominicanos con el caso de Haití. El magistrado Rey Guevara declaró que el caso de la crisis institucional de Haití, ellos tienen un problema de fondo por el hecho de que copiaron, según él, la Constitución de Francia de la Quinta República, que divide el poder entre el Parlamento y el Presidente lo que es impracticable en un país de las características de Haití. Pero también lo sabía Rey Guevara cuando aprobó, junto con un grupo de magistrados el que se le entregara una serie de documentaciones para darle legalidad a haitianos que estaban dentro de la República Dominicana. Que a lo mejor se lo ganaron. Pero también en, ese, en esa refriega de documentación todos sabemos la cantidad de documentos que se falsificaron y que la justicia encabezada por Milton Rey Guevara no hizo nada en su momento y quiere ahora resolver un problema que se agigantó. Reconoció. Y no se puede hablar de crear un fideicomiso para ese estado fallido porque están expresamente prohibidos por las Naciones Unidas por el tema de la descolonización pero algo hay que hacer por Haití y la responsabilidad mayor de todo ese proceso de regeneración de Haití es de la comunidad internacional. El gobierno dominicano no ha sido lo suficientemente claro ni con el país, ni con las Naciones Unidas, ni con ninguna otra potencia. No se ha plantado el gobierno a plantear la realidad que vive el pueblo dominicano ante el acoso, la presión y el asedio de una gran parte de los haitianos, sobre todo en la frontera, y más en estos días que hemos visto cómo los dominicanos claman por auxilio en Pedernales, en Dajabón, en toda esa franja que tiene que ver con la frontera dominico-haitiana. El gobierno de Luis Abinader ha tratado, pero no ha sido lo suficientemente diáfano con la población y con el mundo de lo que está pasando del lado de acá, dominicano, y del lado de allá, haitiano. Porque si bien es cierto que Haití es un estado fallido, no menos cierto es que el problema crece, crece, crece, que ya llena la olla. Los militares están por un lado, pero tampoco hay una claridad de vigilancia. Yo repito lo que había dicho esta semana, de que no creo que haya de que un secuestro de, de americanos y de un francés, de un canadiense, porque el comportamiento que hemos visto de, los, eh, de las autoridades de Estados Unidos y de Canadá desdice mucho de los planteamientos que ellos se hacen cuando suceden este tipo de casos. Incluso hay jurisprudencia con secuestros que se dieron en otros países donde los americanos hicieron hasta lo indebido para salvar a su gente. En este caso se han hecho los locos, desde el presidente Biden hasta el ejército de los Estados Unidos. Pero bien... El presidente del Tribunal Constitucional consideró que lo que puede hacer el pueblo y el gobierno dominicano es colaborar con la solución de los problemas de Haití, pero no intentar solucionar lo que a su juicio constituye una responsabilidad de la comunidad internacional. En cambio, el propio Rey Guevara dijo que lo que corresponde al gobierno dominicano es aplicar las leyes y expresó su satisfacción porque el presidente Luis Abinader tiene claridad de la necesidad de proteger al pueblo dominicano y la soberanía del país. El presidente está bien inspirado y sabe lo importante de defender la constitución, ha dicho el magistrado eh, Milton Rey Guevara. Reclamó que se apliquen las leyes, especialmente la de migración y el código laboral. Un aspecto importante tanto de la Constitución como del momento que vive el país es que se apruebe la ley de propiedad inmobiliaria en la frontera para que se defina que allí los propietarios tienen que ser los dominicanos. La propiedad inmobiliaria en la región fronteriza debe ser esencialmente de los dominicanos. Nosotros no podemos permitir que esas tierras sean adquiridas por extranjeros es lo que ha apuntalado el presidente del Tribunal Constitucional y se lo ha dicho a Pablo McKinney en el programa McKinney que se transmite por Colorvisión. En esta entrevista manifestó que muchas comunidades fronterizas están siendo abandonadas por lo que hemos perdido o hemos pedido que la frontera sea de preferencia de los dominicanos porque es ahí donde comienza la patria. La constitución de hoy... Cuando usted la compara, las modificaciones constitucionales que ha sufrido la Carta Magna desde su proclamación el 6 de noviembre de 1844, Rey Guevara dijo que sobresalen la del 29 de abril de 1963, que superó la dictadura trujillista, y la del 26 de enero del 2010, que es la más avanzada de América, y hereda la de 1963, que fue la Constitución Social de la República Dominicana. La grandeza de la Constitución del 2010 no es solamente que crea cuatro categorías de derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos culturales y deportivos, derechos colectivos, difusos y medios ambientales, sino que crea las garantías para que se puedan ejercer esos derechos de acuerdo a lo que ha manifestado. Explicó que lo que distingue la Constitución del 2010 a las anteriores es que se dio un salto de la defensa de los derechos individuales a la consagración de los derechos colectivos, sociales y económicos con las garantías constitucionales necesarios para ejercerlo. Quiera o no, diga o no, Milton Rey llevara una cosa u otra. Para nadie es un secreto que estamos envueltos en un jodido problema sin pie ni cabeza. Y que el gobierno dominicano está cargando sumamente pesado, mientras gobiernos de otros países que aupan esa crisis solamente observan a ver si se produce finalmente el genocidio que permita una invasión al territorio haitiano para unificar la isla de una vez y por todas y quitarse esa vaina de encima para poder explotar y robarse los yacimientos mineros que hay en el territorio haitiano y en el territorio dominicano. Es tiempo de que los verdaderos pensadores quisqueyanos comiencen a asumir su responsabilidad y a decir qué es lo que hay que hacer y cómo se debe resolver ese problema que nos afecta a todos y a todos. Gracias. Hasta entonces, un abrazo a todos. Presentamos El Comentario de Hoy con Bolívar Baltasar.